<laughs> Aha! Ha, ha, ha, Aquí tengo unas ricas almendras. Sí, nunca han conocido mi voz. XD. Oh, sí, voy por Desapareció otra vez. ¡Oh! Tengo ahí otras almendras. Jajaja. Oh, sí, oh, sí, oh, sí. Creo que Petirojo nunca sabe que tengo almendras escondidas. <risa> ok, ¿dónde las voy a poner? Aquí, aquí, aquí. Huh. No quise, quiero ordenar. Ya se ordenó, sí. Me voy a esconder, me voy a esconder, me voy a esconder, me voy a esconder, me voy a esconder, me voy a esconder, me voy a esconder. Me voy a esconder. ¡Desaparece! Qué suerte que tengo otras almendras escondidas en el cajón de la Biblia XD ah, ¡No, no, no! Oh, qué suerte que no me la tragué ni la mastiqué Solo quería probarla, pero me di cuenta de que no era bueno Ya que eran las almendras favoritas de Petit Rojo Ella nunca me las quiere compartir ¡Oh sí, oh sí, oh sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Choqui! No, no desapareció Voy a ir con él Jajaja, ja, ja. voy a ir con él Hey, te quiero dar más almendras Quiero ser otra vez tu amigo petirrojo No escapes de mí esta vez ¿Escapó? Debo ir con él, debo ir con él. A ver si no se escapó por el baño. Ah, se escapó. No sé si se escapó. Oh, oh, oh, oh. Creo que esta va a ser divertido. Sí, oh sí, oh sí, oh sí, oh sí, oh sí. Oh, sí, oh sí, oh sí, oh sí. 아. <놀람>